a Lourdes Pérez que ella es decoradora de interior y lleva aquí en San Pedro muchísimo tiempo. Yo recuerdo haber visto esta tienda cada vez que paso, además una calle muy transitada, y de verla, ¿no? Y de ver el escaparate, de pararme a ver las cosas tan bonitas, los decorados que cambia ella eh, con muy a menudo, ¿no? Y son cosas tan bonitas en tela, en todo, ¿no? Lo que es la decoración. Y la decoración está muy unida a la moda. Pues vamos a ver, vamos a hablar precisamente de decoración, de moda. Ella nos lo puede contar todo y darnos algunos consejos. Bueno, pues Catalina. Eh, poderte entrevistar, Lourdes, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo bueno. ha pasado todo este tiempo de pandemia? Pues muy bien, la verdad, bueno, hemos estado cerrados unos meses porque nos obligaba la ley y hemos vuelto a empezar con fuerte, eh, la verdad, después de dos meses de, de paro. Y bueno, eh, ahora hay un poquito más de animación, hemos empezado con las rebajas en la tienda que vamos a prolongar durante todo el verano. Y bien, la verdad, con colecciones nuevas... Eh... Has tenido pues, tiempo de sí, crear, porque soy una familia de artistas. Sí. Yo que conozco a alguna de tus hermanas, sí. ¿no? que son unas artistas sí. maravillosas, que ha sido siempre un placer entrevistarla. ¿no? Sí. Y hoy pues también que me faltaba entrevistarte a ti. Y me ha gustado mucho porque me gusta mucho hablar de, del recorrido profesional de las personas, ¿no? sí. para realizar también el trabajo de día a día, ¿no? porque parece claro. que veces que ahora que hemos salido de este encierro y parece que las cosas son como nuevas, ¿no? Sí. Y, y hay que recordar el tiempo eh, que abriste la tienda. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo cuando, ¿tú pues tú yo sabrías? abrí en el 95, o sea que llevo 26 años de interiorista, yeah. estudié en, en Ginebra, hice mis estudios y cuando empezó la crisis de 2008 me volví a reciclar y estudié de nuevo mi carrera en la Escuela de Arquitectos de Málaga, interiorismo. Y el año pasado ya me especialicé en homestaging, que está muy de moda ahora mismo, que, es, que está enfocado más al tema inmobiliario. Eh, casas que tienen dificultad en venderse y con poco presupuesto se puede hacer algo muy bonito y muy chulo para mm. vender las casas. Y es eso, que todo entra por el ojo, es como la sí. gastronomía y todo, o sea, tú ves una cosa bonita y además te dirán, yo quiero esto tal cual, lo veo, y pasa mucho que por el ojo siempre nos entran sí. las cosas, Si lo vemos bonito y tal, o yo quiero esto igual, ¿no? Sí. ¿Y te habrá pasado sí. que es así, ¿no? La y... primera visión es la importante, es como todo, o sea, la primera imbe im impresión que tiene un cliente cuando entra en una casa es muy importante, tiene que estar todo al detalle bien calculado. Aquí en Marbella, bueno, tenemos villas de lujo sí. enormes y también apartamentos, incluso estudios pequeños, pero sí. que bien decorado queda muy bonito. Sí. Hay que jugar con el espacio. Yo decía que la eh, que todo lo que es la decoración, la moda, está todo ligado, ¿no? Porque sí. también hay estilos que se llevan, que se basan de moda. Sí. ¿Cómo se lleva la trayectoria? ¿Por cuántos niveles has pasado no? a lo largo de tu trayectoria? Habrás pues, visto un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, porque las modas cambian y como en... en en tejido, en vestimenta, pues igual en interiorismo. Ahora mismo está de moda todo lo que es natural. Las maderas, los linos, todo lo que son productos naturales. La, el algodón, las maderas principalmente. Mm -hmm. Ha habido una época en que era más la laca, que estaba más de moda. Eh, ahora volvemos a, de nuevo a, a lo que es de la tierra realmente. Que... ¿Qué te inspira a la hora de crear un espacio? Pues yo empiezo por lo que es el, el producto en sí, o sea, la casa, el apartamento, el, el entorno en el que está y luego el gusto personal de cada persona, claro. Si tengo carta blanca y no hay clientes, o sea, no hay... No hay es un piso piloto o no me dan directrices, pues ahí me explayo. Ahí voy Sí, soy creativa al 100%, pero si tengo que seguir unas directrices, pues me adapto y me amoldo a lo que quiere el cliente. No es lo mismo decorar un apartamento eh, para uso... Eh, ...pues vacacional... ...alguien que quiere hacer una inversión... ...más de batalla que quiere, también, ¿no? sí. que va a pasar gente... ...y ya se utilizan tejidos diferentes... ...easy cleaning... ...que son tejidos que son muy fuertes... ...y muy resistentes para lo que es... ...el, el, el, el alquiler vacacional... ...como si un cliente viene... ...y es su residencia principal... ...no va a tener la misma... Él no, va, ...no va a decorar de la misma manera... Va, ...le va a poner más cariño... ...para algo que es para él que algo que es para alquilar, no tiene nada que ver. Pero bueno, es cuestión de adaptarse. Y luego también están los presupuestos, que se adapta uno a los presupuestos de cada uno, claro. O sea, pues los tejidos no son los mismos, ¿no? no. ¿Con qué tejidos sueles trabajar? Pues yo aquí en tu eh, trabajo firmas un poco de todo. Me gustan mucho los productos nacionales. Los tejidos españoles son muy buenos, tienen muy buena calidad y muy buen precio. Pero también tengo... Eh, Tejidos que vienen de Italia, marcas como Dedar, Pierre Frey, que son franceses, Casamos, que son también franceses, pero luego, como digo, yo siempre defiendo el español porque soy fundamentalmente española. Muy bien, muy bien, me encanta que digas eso. Yo también, producto nacional. Sí. Es sí. Estupendo. Y vemos en las tendencias de moda, ¿no? Ahora, por ejemplo, a mí me encantan los cojines. Me encanta, ¿no? Yo también tendría, me gustaría tener cojines por todos sitios. Lo que pasa, es que, claro, no, hay, también tengo que ser práctica, ¿no? Por sí. el poco tiempo que tengo ahora de trabajar y de estar en casa poniendo todo, ¿no? Pero la moda esa de los cojines, realmente yo creo que se va a perdurar, ¿no? No, sí, porque eso no en las camas con muchos cojines, los sofás. Sí, eso no se pierde porque realmente si se coge algo, una base que es neutra, como un sofá neutro, mm. una cama neutra, lo que sea, luego con los cojines le da mucha personalidad y se puede cambiar completamente una atmósfera y un estilo completamente con solamente unos toques, como pueden ser cojines, cuadros, alfombras de color, todo eso hace que cambie completamente el aspecto. Y podemos cambiar cada X cuando nos cansemos, sí. cambiamos eh, con los mismos muebles, podemos exactamente. cambiar y parece que tenemos otro sí. mueble diferente, ¿no? Es sí, así, ¿no? Exactamente. Eh, me gustaría también que dieras consejo porque hablábamos de espacios pequeños y espacios grandes, ¿no? Sí. ¿Cómo realzamos un espacio pequeño para que no nos agobie y nos sintamos más libres en nuestro hogar? Y, y bueno, pues parece... Parece que es un poquito más grande, ¿no? A veces sí. no sé si podemos jugar con la dimensión, con los colores. Sí. ¿Cómo se consigue? Pues eso es muy sencillo. Hay que evitar todos los colores oscuros. Cuanto más claro, mejor. O sea, cuanto más claro se quede todo el ambiente completo, las paredes claras, los muebles, eh, los, los tejidos para los sofás, los sofás en sí, las cortinas... Todo tiene que ser muy claro en, una, en un espacio pequeño. ¿Por qué? Porque si no lo agobiamos. Si cogemos muebles oscuros o tejidos muy oscuros, agobiamos el ambiente y a, eh, se, enchi se achica el espacio. Para, sin embargo, para espacios grandes hay que darle más personalidad y nos podemos atrever con colores un poquito más fuertes. Claro que no se vea un espacio frío, porque sí. tu casa, donde tú habitas y llevas a tus amigos y tal, y que dé la sensación, que me ha pasado en muchas casas que hemos ido a grabar, que te da frialdad, te da una sensación de frialdad y no te sientes a gusto, te no. sientes como, uy, ¿qué hago yo aquí? ¿no? Sí. Y pasa eso. Sí, por eso a veces no hay que seguir realmente la moda, sino que hay que darle personalidad. ...a los espacios... ...y eso es muy importante... ...hay gente que no sabe hacerlo... ...pero a veces alguna pieza así con carácter... ...en un estilo muy moderno... ...puede resultar muy bonito... ...pero hay que saber combinarlo. ¿Me puedes contar alguna anécdota que te haya sucedido... ...a lo largo de tu carrera profesional... ...decorando pues, alguna mansión o un espacio pequeño... ...alguna anécdota con... que te haya ocurrido? Pues a ver... ...qué te puedo contar... ...un barco que decoré aquí en Puerto Manús y es una decoración muy especial porque todo es muy especial en un barco. Los colchones son redondos, bueno, en este caso era un colchón redondo, era bastante difícil de decorar y de encontrar también las piezas que hacían falta. Bueno, son, son cosas un poquito más peculiares, pero bueno, así también he tenido casas también con eh, tamaños muy grandes, salones enormes, donde no se sabe cómo empezar, y bueno pues eh, ahí está la mano del interiorista que, que sabe visualizar el espacio sin tener muebles que eso es un poco el trabajo y sí, la verdad. carrera profesional la no experiencia todo el mundo tiene la visión de verlo ya todo amueblado no sí. y eso es un arte como hemos dicho sí, antes no sí. de que tú vayas sí. al lugar y ve te lo imaginé ya montado no Sí. No todo el mundo puede imaginárselo, no, ¿no? No, porque además hay que combinarlo todo, es decir, la iluminación, eh, los tejidos, los muebles, eh, todo, todo el pequeño detalle, todo eso hay que saber visualizarlo y compaginarlo perfectamente. Bueno, una oportunidad de buscar cosas bonitas aquí porque tiene unos precios increíbles. Sí. Yo he estado mirando y digo, pero bueno, está tirando la casa por la ventana. Ahora mismo bueno, tenemos tenés, una rebaja muy, muy interesante. Muy buenos precios. Sí, sí, tenemos una, re, perdón, tenemos una rebaja muy, o sea, unos artículos muy interesantes. ¿Como sí. cuál? ¿Quieres mencionarlo? ¿En, en cortinas, eh, tapizado? Sí, tenemos eh, cortinas, o sea, tejidos que tenemos en stock que hacemos hasta un 70% de descuento, mm -hmm. o sea que merece la pena. La confesión de vosotros mismos, sí. la tomáis medidas sí. y ya la ponéis, o sea que sí. el cliente no tiene que molestarse en nada, Dale. solo en elegir lo que le gusta. Exactamente. <risa> o bueno, sí. consejos porque los consejos son muy importantes. Sí. El que no tiene idea, por ejemplo, como yo, pues hay que cuando vas a un estilista que te aconseje, que te que va a tu cara, no, pues lo mismo, ¿no? Claro. Que le va a mi casa, qué puedo poner, ¿no? Que me aconseja, aunque sabe lo, la opinión. Es muy importante, cuatro sí. jóvenes más que dos. No, es verdad, el consejo es muy, muy importante, es la base de todo. Y luego saber escuchar mucho al cliente y saber las necesidades que tiene el cliente. Porque no es lo mismo lo que le puede gustar, me puede gustar a mí, como le puede gustar al cliente o lo que necesite el cliente. Si escuchamos y sabemos lo que quiere el cliente, es mucho más fácil guiarle para que no se equivoque. Exacto. Pues es muy buena, muy bueno consejo lo que estás dando, Lourdes, porque sí, sí. sí que es verdad que no todo, además, eh, casas, por ejemplo, de, de todo igual, como que también te empalaga un poco, ¿no? De, por ejemplo, una firma y todo de la misma firma, ¿no? Y, uh -huh. O todo como muy, muy blanco y negro, o todo muy así en esa línea, como que tampoco nos da esta sensación, ¿no? Y mezclar cosas. Que también que se ven la mezclar, claro, a lo mejor sí. un cuadro de época con un mueble moderno, sí. ¿no? De metraquilato, por ejemplo, ¿no? <risa> sí, eso, eso queda muy bonito. Sí. Tu tienda es preciosa y estábamos diciendo, ¿qué espacio elegimos? Y era difícil, menos mal que tú habías elegido el oportuno, porque no sabíamos cuál elegir, porque todos nos parecían <risa> bonitos, los sillones solo, el otro tipo de sofá más, más fresco. Bueno, cada uno es era muy bonito. También me estoy fijando, Luis, no estoy haciendo una entrevista en la pared. No, la pared también, pues los tiempos cambian mucho. Yo recuerdo las casas antiguas, bueno, las casas antiguamente con el papel, que se un papel, con un papel y se ponía el papel, se quitaba el papel y ponías otro. Pero hoy también hay una gran variedad en lo que es cubrir paredes, ¿no? Porque estoy viendo aquí, por ejemplo, que tienes cosas muy bonitas. Sí, bueno, el papel antiguamente era lentelado, sobre todo, en la casa de mi abuela, sí. y eso se llevaba mucho el entelado. Mi abuelo era de Sevilla y ahí estaba todo entelado. Y decía, qué horror, qué calor han tenido que pasar a esta gente. Pero era sí, sí, así, era la era moda. Así. Pero bueno, ahora ya el papel, y es verdad que, que cambia mucho. Y se cambia, el papel se cambia con mucha regularidad, no es algo que se quede para toda la vida. Y son diferentes, porque ahora son lavables, porque a sí. no recuerdo que los hombres fumaban mucho, sí. y el papel pues se veía la nicotina, se veía ¿no? que sí. olía, incluso mantenía los olores, sí. pero hoy día eso ha cambiado, ¿no? Lourdes. Sí, ahora hay papeles que incluso van hasta la, en los baños, o sea que son mm. muy fuertes, y que son especialmente para zonas húmedas. O sea, que se pueden poner en baño, en zonas así de agua, que no hay ningún problema. Es que la, inventan cada vez más cosas. Y esto es... Eh, hay, que, hay que estar complet, siempre re, renovándose y a la última tendencia. Yo suelo ir a ferias, que eso ayuda mucho. Voy a la Feria de París, que es muy puntera para la moda. Y luego voy a Milán, que es una... Una uh -huh. feria muy... Y la de Valencia, que también los españoles uh -huh. es, es, se están recuperando, como digo yo. Y bueno, hay también otra en Zaragoza, que también voy. O sea, que me gusta mucho ir al Nacional porque tienen productos muy buenos. Los españoles tienen productos muy buenos. Cayó con la crisis, eh, se vino abajo la feria de Valencia, pero ahora se está recuperando. Bueno, ahora con el COVID han anulado todo, pero sí es que es verdad que es, esa feria ha recuperado bastante. Bueno, el COVID ha anulado muchas cosas, pero también hemos tenido tiempo de estar mucho en casa y ver que nos hacía falta cambiar las cortinas, que no hacía falta sí. cambiar el sofá, que teníamos que darle etadas, ¿no? tenemos todas las ideas en la cabeza para hacer. Sí. Y de hecho, pues son muchos clientes que han venido a Nacional también, ¿no? Me sí. comentaba. Sí. ¿Y de internacional, de, de qué países son los que sueles tener? ¿Urdés? Pues yo tengo clientela un poco, bueno, Bélgica, hay bastante, ingleses sigue habiendo, alemanes, porque yo hablo alemán también, eso ayuda mucho, uh -huh. ¿vale? Porque para la comunicación con el cliente es importante hablarle sí. en su idioma. Entonces, bueno, tengo a franceses, alemanes, suizos, ingleses. Y bueno, todo, noruegos así. o... Pero Ahora claro, vienen no. muchos holandeses también, sí, que han invertido sí. mucho también en la costa. <ríe> sí, es verdad. Sí, <ríe> es que verdad. De todo. Sí. Bueno, Lourdes, la verdad es que es un placer haberte entrevistado. Gracias. Eh, ya lo teníamos pendiente antes de la pandemia. Estamos recuperando, sí. vernos y recuperar cosas de aquí, de San Pedro Alcántara, que me sí. encanta pasear por aquí, un sitio precioso. Y con este gran escaparate, pues finalizamos esta entrevista. Si quieres recordar vuestra página web para que las personas que quieran ver lo que tenéis, vuestras ofertas, ¿pueden sí. entrar en ella? Pues sí, es www.psinterior.es. Pues nada, estamos aquí que nos faltan ojos para ver tantas cosas bonitas. <risa> Lourdes, un placer haberte entrevistado. Muy bien, muchas gracias.